Estabas cansado, estabas harto y claro que no es excusa para explotar de la forma en la que lo hiciste, pero ya está. Ya gritaste, ya humillaste, ya ofendiste, ya golpeaste. Él hubiera pensado bien las cosas antes de actuar, no existe. Ya actuaste, ya fuiste indiferente, ya ignoraste. Él te hubiera abrazado un poquito más y hubiera sabido que era la última vez, no existe, ya no lo hiciste. Ya el tiempo se fue, ya ese momento se acabó, ya pasó. Él hubiera preferido luchar un poco más y tal vez las cosas hubieran sido distintas hoy en día, no existe. Luchaste hasta el cansancio y sabes, con luchar un poquito más no basta cuando el camino en el que te empeñas en caminar no te lleva a ninguna parte. Él hubiera dicho todo lo que me molestaba, todo lo que me dolía, ya no existe. Ya te lo guardaste todo. Te lo guardaste de hecho tanto que te empezó a lastimar por dentro. Él hubiera preferido no sentir miedo. No existe. Pues en ese momento el tener miedo no era una opción, no era una elección para ti de preferir entre tal o cual cosa. Para ti parecía ser tu única opción. Y aunque pudiera revivir ese momento una vez más, estaría sintiéndote exactamente igual. Si hubiera una fórmula mágica para volver al pasado, llegaría allá y lo cambiaría absolutamente todo, haría todo distinto, no existe. El tiempo no se puede regresar, pero lo que sí se puede hacer es disfrutar de este presente y disfrutar de lo que podemos hacer en el futuro, los cuales sí que son una oportunidad para cambiar para bien, para mejorar y obviamente ganar. Así que si te sientes encadenado hacia alguna experiencia del pasado, algún fracaso, alguna decepción amorosa, no te frustres. No te frustres por haber amado tanto a alguien. No te arrepientes de haberlo dado todo por alguien. No te culpes por haberlo intentado una y otra vez y haber fracasado en el intento. No te arrepientas de lo que has vivido, porque al final eres la suma de todas esas experiencias, tanto buenas como malas. El hubiera, en resumen, no existe. Además, si regresas a tu pasado a cambiar algo, te vas a encontrar en la misma situación, bajo las mismas circunstancias. Te encontrarías una vez más mirando la vida desde el mismo ángulo que la veías en ese momento. Y te encontrarías ahí, otra vez, eligiendo lo que ya elegiste. Porque en ese momento de tu vida, eso era lo único que querías. Mira, en realidad, es completamente absurdo condenar la ignorancia del pasado desde la sabiduría del presente en lugar de querer cambiar el hubiera mejor párate frente a tu pasado y dile gracias gracias porque definitivamente gracias a ti hoy soy lo que soy sana tu pasado y no olvides vivir tu presente porque luego se puede terminar convirtiendo en un pasado que tal vez y también quieras cambiar Así que no, no te permitas volver a vivir lo mismo. Yo soy Maribel y nos volveremos a ver en el siguiente video.